Ma. Hazme el peinado del Duki. No mames doña. Este no es el corte del Duki. Mierda. ¡Ah, la Agria. Carlos puto x